¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Luis Loro Freak. Bienvenidos a un nuevo video de reacción. Sé que no he hecho muchos a pesar de que solamente hemos estado viendo Ruby. Así que voy a intentar de incluir más reacciones de diferentes cosas que no solamente sean Ruby. Ya que los videos están siendo bloqueados. Así que mientras tanto tendré que hacer otro tipo de contenido. Este de lo que vamos a ver ahora es de hecho un tráiler para una película llamado uh, Alita uh, Battle Angel. Uh, Alita uh, Ángel de Batalla. Que está basado en un manga de los 90. Y... Me llamó mucho la atención porque es un concepto muy parecido a Ghost in the Shield Ahora que no sé por qué actualmente las adaptaciones de mangas o, o en este caso también anime Han estado pasando la pantalla grande y tratando de conseguir una, una audiencia más mainstream Ya pasó con Death Note, ya pasó con Ghost in the Shield uh, y algunas otras cosas de las cuales no quiero hablar Aquí vamos chicos Esos son ojos muy, muy grandes. Muy, muy grandes. Oh. James Cameron. Esto no es más que un cuerpo. No es bueno. No. Eso depende de ti. Alita es, de hecho, un robot. O mejor dicho... Ok, hablaremos al final para poder apreciar todo el trailer. Luce tan raro ver una animación completamente digital mezclado con una persona completamente real. Y es un poco creepy. ¡Ey! Ya la conozco. ¿Te preocupa que no sea completamente humana? Ah. Uh... Oh. Eso luce muy, muy bien. Alita, van a por ti. Eso no fue lo que esperaba. What the ¡Fuck! ¡Oh! <risa> Luce muy interesante, muy muy interesante, pero no, no sé cómo me siento acerca de un personaje completamente digital dentro de un mundo completamente real. Veo que hay muchos otros personajes que cuentan con estas modificaciones, como ella. Ella tiene unas modificaciones eh, por todo su cuerpo, obviamente, pero su rostro sigue siendo humano y creo que todo su cuerpo fue capturado digitalmente, para hacerlo uno un poco más... humano. No entiendo por qué hacer no hacer lo mismo con el personaje principal, Alita. Sé que es el per personaje digamos, principal, y que necesita mucha, mucha expresión que quizás un humano no pueda llegar a tener, y un... una característica que un humano quizás no pueda tener, pero siento que esto es... es, es demasiado. Um, no, no estoy muy cómodo con ello. No sé exactamente cómo lo puedan interpretar. Los ojos de, de Alita se ven muy bellos. Pero se ven un poco creepy. Son mucho muy grandes para el tamaño de su cara. Sé que la mayor, la mayor parte del anime y el manga tienen esta característica. Pero no sé qué decir acerca de ello. Es un concepto muy, muy... Digamos... Simple... Pero a la vez complejo. El simple hecho de que necesitas saber qué soy y quién soy. Si soy o no humano. que El mismo concepto que se tiene en Ghost in the Shield eh, al inicio. Y el concepto de... De... ¿Qué necesitas ser para ser considerado humano? Si puedes sentir, si puedes, puedes vivir y puedes sentir ese... Esas emociones dentro de alguien. Entonces, considerado humano o no? Ah... Uh, Alita de verdad es un manga que no he, he conocido Es decir, es, de los, es del 92 si no me equivoco Duró alrededor de 4 o 5 años en, en emisión Obviamente está terminado en este punto Pero me sorprende que estén trayendo de regreso un manga tan antiguo O sea, tiene más de 10 años de haberse acabado Casi 20 años uh, y, y aún así están trayendo ahora a películas, a cines eh, Basadas en este manga me agrada la idea, me agrada esa idea de que estén trayendo uh, personajes o mangas e historias de, de no solamente animes famosos o mainstreams hacia, hacia el cine, sino que también mangas que no son muy conocidos o quizás lo fueron en su tiempo y ahora tengamos esta oportunidad. Eh, no entiendo por qué ahora mismo hay tantas adaptaciones de, este, de estos uh, mangas y animes. Pero realmente me agrada mucho la idea, solamente espero que lo hagan de la manera correcta, sé que es muy difícil poder comprimir años y años de manga en una película, al igual que temporadas y temporadas de anime en una película de apenas dos horas o quizás menos. Pero si solamente se basan en el inicio de los primeros volúmenes, tratando de hacerlo lo más apegado posible a la historia, creo que va a resultar bien, independientemente de la forma visual en lo que se vea. Así que bueno chicos, yo voy a dejar este video hasta aquí. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Esto fue Alita uh, Battle Angel. Déjenme sus, sus comentarios en qué opinan acerca de este, de este tráiler y qué opinan ahora de tanto, tantas adaptaciones del manga o del anime hacia el cine. Realmente ha habido una explosión de esto en los últimos años. Así que ojalá tengan la, la decencia de hacerlo correctamente. Así que bueno chicos, yo soy Luis Freak y nos vemos en la siguiente. Bye bye.